Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más del de Rincón de Rosy. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo. Por favor suscríbanse a nuestro canal, regálenos un like y activen la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como el Rincón de Rosy. Bueno chica, hoy les voy a traer algo que está miren de moda que es muy fácil de hacer eh, lo podemos usar tanto como para mascarilla como también para lentes hoy vamos a hacer un sujetador de mascarilla o para lente en cadena cristales y mostacilla está muy de moda yo espero que a todas les gusten que nos regalen un like y que por favor se suscriban al canal bueno para hacer este hermoso sujetador vamos los materiales que vamos a necesitar miren aquí yo tengo una cadena utilicen el grosor de su preferencia esta es una cadena fina no es muy no es muy gruesa y para esto yo voy a necesitar vamos a ponerlo por aquí vamos a poner esta aquí para esta esta esta es la parte de abajo de la, de la del sujetador y para esto yo voy a necesitar 100 eslabones recuerden el video anterior que yo le hice de una cadena de cómo de cómo eh, abrir los eslabones bueno se lo voy a dejar aquí en, el, en este link para que ustedes lo puedan ver miren aquí yo tengo para esto yo, yo voy a necesitar una cadena de una yarda y voy a necesitar para la parte de abajo que va a ser un poco más larga voy a necesitar 100 eslabones o sea media yarda para la parte superior del arete perdón del arete perdón para la parte superior de la, del, del cordón para macarilla o el portalente Voy a necesitar 19 eslabones, miren ahí donde está. Se lo estoy diciendo así para, porque ya tenemos un video donde ustedes pueden ver los eslabones y cómo pueden contarlo. ¿verdad? Y aquí en la cajita, en aquí, sobre este link les voy a dejar la descripción. Entonces aquí tenemos 19 eslabones en cada extremo. Ok, vamos a ponerlo por aquí. Aquí tengo 20 milímetros de alambre número 22. Tenemos perla de la número 6. Tengo grafen, aquí tenemos dos. Tenemos estas argollitas de 5 milímetros tenemos cristales del número 6 y tenemos nuestra amiga las pinzas recuerden trabajen con los materiales de su preferencia trabajen trabajen con el material de su preferencia y trabajen como ustedes se sientan a gusto ¿verdad? entonces ya que tengo mi cadena cortada y separada verdad con mis 100 eslabones para la parte de abajo y mis 100 y mis 19 eslabones para la parte superior de arriba para esto lo que vamos a hacer es miren vamos a tomar un poquito del alambre vamos a cortar y vamos a hacer esto yo espero que ustedes lo puedan ver esto lo que yo voy a hacer miren vamos a hacer presión y vamos a hacer una miren lo vamos a hacer dos veces ven en forma de una argollita miren ahí donde está okay. vamos a tomar un cristal del número 6 así de esta forma y vamos a hacer lo mismo miren vamos a dar vuelta así de esta forma y con la pinza plana hacemos un poquito de presión miren ahí dónde está ¿Ven? ahora vamos a hacer lo mismo porque vamos a hacer una secuencia otro corto otro trocito y con mi aguja con mi pinza redonda voy a hacer esto miren voy a llevar hacia abajo así de esta forma miren lo voy a llevar así de esta forma pueden ver lo que estoy haciendo entonces voy a tomar ya este que está previamente listo Le voy, lo voy a poner así de esta forma ven con la pinza pla con la pinza redonda con esta que ustedes pueden ver aquí yo voy a hacer esto háganlo despacio miren como si lo fuéramos a cerrar miren que todo quede queda dentro y me voy a poner de este lado miren para hacer otra vuelta aquí dónde está hacemos otra otra vuelta para que se mantenga sujeto ¿Ven? lo pueden ver ponemos nuestro cristal y vamos a hacer lo mismo vamos a a dar otra vueltita de rosario como se le dice a esto y lo vamos a apretar bien. bien miren miren cómo va quedando voy a tomar mi pinza de corte y tomo otro extremo de mi alambre voy a hacer lo mismo hago presión hacia abajo, ¿Ven? aquí voy a tomar una perla, pero voy a enganchar esta primero, engancho mis cristales, miren, tomo mi pinza, miren. vamos a hacerlo así porque tomo mi pinza redonda y voy a hacer lo mismo estos pasos se repiten hasta que terminemos de concluir con los cristales tomamos nuestra perla entramos y vamos a hacer lo mismo y cerramos ¿Ven? y cerramos miren aquí voy a concluir otra vez vamos a colocar dos cristales más vamos a enganchar aquí donde estaba la perla así que no le pase eso, vamos a tomar el lado, miren, el lado un poquito más ancho de la pinza lo que viene siendo esto para que abra un poco más miren, cómo queda ¿Ven? entonces tomamos la perla que ya está previamente lista seguimos con la pinza redonda nos vamos hacia abajo y damos otra vuelta para reforzarlo Miren. tienen alambre calibre 26 lo pueden hacer si tienen alambre calibre 24 también lo pueden hacer utilicen el alambre que tengan a mano yo estoy utilizando este el calibre 22 porque lo tengo a mano entonces aquí quiero mostrarles cómo queda nuestra secuencia miren ya esta está previamente hecha así queda nuestra secuencia de los cristales, miren, de los cristales y las perlas que pusimos. Entonces miren aquí dónde está. Este paso lo vamos a hacer cuatro veces. Cuatro veces haremos este mismo paso. Yo voy a terminarlo. Yo lo voy a terminar para comenzar a ensamblar entonces los eslabones. para ensamblar los eslabones de la cadena. Bien, entonces seguimos, que nos falta colocar todavía un cristal. Miren, seguimos dándole vueltas así se miren cómo queda. ¿Eh? Ahora ponemos nuestro cristal, nuestro último cristal. Y vamos a dejarlo así, este. O también lo pueden cerrar, miren. Si quieren lo pueden dejar así para cuando vayan a conectar o también lo pueden cerrar. Les, miren, eh, el truquito para que esto tenga movimiento es que tenga que, tiene que tener un espacio entre la argollita de entre miren para que no quede muy apretado porque si queda muy apretado después se va no va a tener movimiento tiene que tener el cristal tiene que quedar un poquito flojo entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra cadena de 100, de 100 elabones la, la que va debajo la larga que viene siendo esta y vamos a abrir uno de los elabones acuérdense que ya tengo un video de cómo vamos a abrir si quieren también le pueden poner al, le pueden poner de esta misma argolla para no abrir los elabones si, si gustan recuerden trabajen como ustedes gusten Miren, abrimos el elabón conectamos aquí cerramos bien ahora estoy haciendo esta parte o todavía esta parte está aquí tomamos el otro extremo buscamos la parte donde se abre es el elabón lo ponemos aquí así conectamos nos aseguramos bien de que el elabón esté cerrado ahora tomamos nuestra argolla, la abrimos un poco de esta forma tomamos nuestro es la nuestra cadena miren si gustan también pueden hacerlo así miren si gustan pueden hacerlo de uno que viene siendo este pero yo lo voy a hacer de dos miren aquí donde está voy a abrir mi eslabón de nuevo estoy buscando la parte donde se abre cierro me aseguro de que esté cerrado ahora tomo mi argollita y mi grafe y cierro recuerden que como abrimos nuestro grafe o nuestra argollita de manera Hacia los lados, así mismo cierra. Miren, mi, mi cámara no tiene ese alcance para que ustedes puedan ver cómo va quedando. Miren, vamos a hacer entonces el otro extremo y vamos a hacer lo mismo: vamos a tomar y vamos a abrir. el eslabón de esta forma hacia los lados recuerden tomamos nuestro ya nuestro nuestra cadenita que hemos hecho con cristales y perlas ahora buscamos de este lado abrimos así y conectamos aquí cerramos de nuevo despacio y asegurándonos de que esté cerrado ¿verdad? para que no se vaya a salir y aquí vamos a hacer lo mismo miren ve qué fácil es es muy fácil de hacer no se complica mucho este... yo espero que este vídeo le pueda servir a muchas a muchas de ustedes y esto es algo que se está usando mucho y se está llevando mucho esto es un accesorio del 2021 aquí voy a buscar mi argollita abrimos hacia los lados voy a poner mi graf y voy a cerrar correctamente listo bien chicas miren ya hemos terminado miren aquí donde está nuestro porta macarilla hermoso el, el porta macarilla debe de tener una longitud de de, un de tres cuartos no puede ser muy largo para que después no moleste pero si es su gusto de usted hacerlo largo todo es a su gusto miren aquí donde está bueno chicas nos vemos a través de entrega de rincón de Frosty. nos vemos nos vemos pronto y le voy a enseñar cómo queda Estoy buscando una macarilla. Bien, miren, esta es una macarilla. Y esta es la forma que lo vamos a poner. Si gustan, aquí le pueden poner la lo que haciendo es la gomita para los lentes. Miren, de esta forma. Así te haremos segura y de manera que po podemos... No olvidar nuestras mascarillas, miren qué linda, miren qué preciosura. Esto es una forma muy práctica de tener nuestra mascarilla siempre con nosotros o con nosotras. Miren, estoy acomodándola para que ustedes la puedan ver. es una forma muy segura, muy práctica de tener la mascarilla siempre con nosotras o con nosotros pueden ver, miren ahí bien bueno chicas, nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosy no olviden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación ya saben, se pueden suscribir se pu nos pueden encontrar en todas las redes como el Rincón de Rosy se le queda a todas, bye. Por favor, no olviden de suscribirse. Nos vemos pronto hasta la otra entrega. Bye, bye.